Los beneficios para la salud del aloe vera incluyen fortalecer el sistema inmunológico, retrasar el proceso de envejecimiento, curar la dermatitis, aliviar los problemas menstruales, reducir el dolor de la artritis y curar las heridas. También cura las náuseas, elimina las úlceras, reduce los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, reduce el estrés oxidativo, inhibe el crecimiento canceroso, cura los efectos secundarios de los tratamientos de radioterapia, promueve el crecimiento del cabello y alivia los síntomas del reflujo ácido. Se ha utilizado durante años para aliviar el dolor, ya que tiene excelentes propiedades antiinflamatorias. ¿Qué es el aloe vera? Aloe vera también se conoce como aloe medicinal, mientras que sus nombres comunes son lirio del desierto, quema de plantas y el de elefante. Pertenece a la familia de plantas suculentas del género aloe. El origen de esta planta quemada se cree que está en Sudán y se ha utilizado durante más de 6.000 años. Las grandes virtudes de esta planta han sido reconocidas por muchas civilizaciones, incluidos los egipcios, españoles, persas, griegos, italianos, africanos, japoneses e indios. Crece mejor en climas cálidos y secos y se encuentra densamente en la India. Beneficios para la salud del aloe vera Los beneficios para la salud del aloe vera se discuten a continuación. Mejora la digestión. Las propiedades adaptogénicas del aloe vera son beneficiosas para una buena digestión. Asegura una mejor absorción de nutrientes y también elimina elementos nocivos a través de la excreción suave. Un proceso digestivo saludable afecta positivamente sus pensamientos y acciones, lo que promueve la salud en general. La doctora Meika Foster, de la Universidad de Sydney, Australia, en su estudio informa que el látex de aloe vera tiene efectos laxantes sorprendentes. Por lo tanto, cura el síndrome del intestino irritable, sí, y evita que el estreñimiento, las pilas y otras afecciones gastrointestinales dañen el sistema. El aloe vera tiene compuestos llamados polisacáridos que tienen la capacidad de curar una gran cantidad de trastornos digestivos y úlceras. Las úlceras son una de las consecuencias más importantes de los problemas digestivos que se curan de manera efectiva con este extracto de planta. Muchos estudios han demostrado que cura problemas como la enfermedad de Crohn, las úlceras pépticas y otros trastornos del tracto digestivo. Si sufre de úlceras y consume extracto de aloe vera durante al menos 3 a 4 semanas, seguramente notará resultados positivos. Aumenta la inmunidad. Las bebidas hechas con jugo de aloe vera poseen propiedades desintoxicantes naturales que limpian eficazmente el sistema digestivo y el sistema circulatorio. A medida que el nivel de absorción de nutrientes se acelera, mejora la circulación sanguínea y mejora la salud. Cuando la sangre es rica en oxígeno, automáticamente proporciona nutrientes dentro de las células de manera más competente. Estas células saludables aseguran la capacidad de su cuerpo para protegerse de las infecciones, fortaleciendo así su sistema inmunológico. Tiene la capacidad de neutralizar las bacterias dañinas y sus propiedades rejuvenecedoras trabajan dentro de su cuerpo para mantenerlo fresco y activo durante todo el día. Inhibe el crecimiento canceroso. El aloe vera contiene algunos macrófagos efectivos que producen enormes volúmenes de óxido nítrico, que tiene potencial antitumoral. En naturopatía, existen innumerables métodos de prevención del cáncer y la base de aloe vera ha demostrado ser una de las más exitosas. Muchos estudios han demostrado que estas propiedades antitumorales e inmunomoduladoras se deben a la presencia de polisacáridos en el aloe vera. Sin embargo, algunos expertos dicen que, cuando se usa solo, puede no ser muy efectivo en casos avanzados, por lo que también se debe incluir una combinación de hierbas como la espirulina, la uña de gato y terapias como la vitamina C intravenosa. Siempre es recomendable iniciar cualquier tipo de tratamiento para el cáncer después de consultar a un médico los efectos secundarios de la radioterapia durante un tratamiento contra el cáncer la radioterapia es inevitable en la mayoría de los casos los pacientes con cáncer a menudo experimentan efectos secundarios incómodos debido a la radioterapia según un estudio citado en radiation oncology la aplicación de aloe vera ayuda a prevenir los efectos secundarios agudos de la piel en pacientes tratados con radioterapia para el cáncer de mama protección de la piel el aloe se ha utilizado para enfermedades de la piel desde la antigüedad. El gel interno puro extraído de la hoja de aloe es el mejor remedio natural para las abrasiones de la piel y también ayuda a disminuir los síntomas del envejecimiento de la piel. Muchos productos para el cuidado de la piel y el cuidado personal, artículos de tocador y cosméticos incluyen extractos de aloe. De hecho, si tienes su planta en casa, simplemente rasga una pequeña parte de la hoja, toma el gel y aplícalo en forma cruda en la cara. Esta terapia probará ser mucho mejor y más efectiva que muchas cremas para la piel caras en el mercado. La mayoría de las personas prefieren beber su jugo, que también mejora la salud de la piel, ya que las propiedades de la planta trabajan internamente. También ayuda a curar picaduras, erupciones y psoriasis. Journal of Dermatological Treatment dice que la aplicación tópica de gel de aloe vera combinada con tretinoína es extremadamente útil en el tratamiento del acné vulgar leve y moderado. Otro estudio también ha demostrado la capacidad del aloe vera para curar el bronceado y las quemaduras solares. Cuidado del cabello. El aloe vera ha demostrado ser una excelente opción para promover el crecimiento del cabello de forma natural. Los productos capilares que lo contienen son esenciales para retener cabellos voluminosos y saludables. Puede aplicar su gel en todo el cuero cabelludo y el cabello para tratar la pérdida del cabello, ya que tiene una enzima que es beneficiosa para estimular el crecimiento del cabello. El champú con aloe vera mejora la circulación sanguínea y te mantiene alejado del estrés y la tensión mental. De hecho, tiene propiedades antiinflamatorias que tratan efectivamente la alopecia androgenética o la calvicie de patrón masculino. Si lo usas regularmente como champú y acondicionador, estás seguro de evitar la pérdida prematura del cabello. Reduce el dolor de artritis. El aloe se caracteriza por sus increíbles propiedades antiinflamatorias que actúan instantáneamente sobre el dolor y la hinchazón causados por la artritis. Su jugo también es extremadamente eficaz para calmar la hinchazón y la inflamación que están estrechamente asociadas con la artritis. De hecho, la aplicación tópica, beber jugo de aloe o comer aloe vera, sus píldoras o cápsulas muestran resultados positivos para curar el dolor de la artritis. Otros beneficios para la salud del aloe vera alivia el dolor articular y muscular Las propiedades antiinflamatorias del aloe vera lo ayudan a trabajar de manera eficiente en los dolores articulares y musculares. La aplicación tópica de gel de aloe facilita la inflamación de las articulaciones. Comer aloe vera, sus cápsulas o beber su jugo puede reducir la inflamación en todo el cuerpo y, por lo tanto, revitalizar. En algunos estudios se ha informado que las personas que consumen regularmente jugo de aloe vera durante al menos dos semanas experimentan una mejora significativa en los problemas de inflamación. Sin embargo, funciona de manera eficiente cuando su dieta contiene menos carne roja, azúcar, leche, alimentos fritos y harina blanca. Cura heridas. El aloe ha sido considerado un curandero natural desde que fue descubierto hace miles de años. Según un estudio realizado por el Dr. Amar Surjuse, Departamento de Dermatología, Grand Medical College y Sir JJ Group of Hospitals, Mumbai, India, Alejandro Magno y Cristóbal Colón lo usaron para tratar heridas de soldados. Si se usa externamente, es la mejor opción para curar heridas. De hecho, en muchos casos, se ve que el aloe vera funciona como magia, incluso en los casos más graves de heridas en salas de emergencia. El jugo sella instantáneamente la vida al atraer el flujo de sangre a la vida, lo que mejora el proceso de curación de la herida. En muchos estudios, se ha comprobado que el aloe trata de manera efectiva a las víctimas de quemaduras de tercer grado y restaura la piel quemada más rápido. También se sabe que una gran cantidad de gel de aloe vera puede curar heridas de disparos y lesiones en los tejidos. Cura los problemas menstruales. El extracto de aloe vera ha demostrado ser un excelente estimulante del útero y comer aloe vera o beber su jugo es muy beneficioso durante la menstruación dolorosa. Alivia las náuseas. Las náuseas pueden ocurrir debido a una serie de razones, que incluyen el consumo de alimentos contaminados, tener un virus o gripe, o incluso debido a tratamientos de quimioterapia. A menudo, los sentimientos de náusea se originan por trastornos en el estómago o en el tracto digestivo. El jugo de aloe vera es excelente para el estómago enfermo y te hace sentir mejor al brindar una sensación de calma en todo el cuerpo. Reduce el nivel de azúcar en la sangre Comer pastillas de aloe vera tiene efectos beneficiosos en la reducción de los niveles de azúcar en la sangre. Un estudio sobre los efectos del aloe vera en pacientes diabéticos, publicado en Fitomedicine, sugiere que su consumo ayuda a disminuir los niveles de azúcar en la sangre y triglicéridos. Previene el estrés oxidativo. El gel de aloe vera es rico en vitaminas como la vitamina B12, B1, B2, B6 y la vitamina A, E, C, niacina y ácido fólico. Estas vitaminas son necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Por lo tanto, el sistema de defensa del cuerpo se mantiene intacto comiendo regularmente cápsulas de aloe vera o bebiendo su jugo. Suaviza el reflujo ácido. El reflujo ácido a menudo se conoce erróneamente como una enfermedad, mientras que en realidad es solo un síntoma que involucra acidez y malestar. Inicialmente, puede probar el remedio natural de consumir jugo de aloe vera, que generalmente funciona de manera efectiva e inicia el funcionamiento adecuado. Sin embargo, debe tratar de evitar comer alimentos fritos y procesados para evitar el problema por completo. En un estudio publicado en el Diario de Medicina Tradicional China de Elsevier, el aloe vera puede proporcionar un tratamiento eficaz contra la enfermedad por reflujo gastroesofágico Erge. Reduce el colesterol. El gel de aloe vera, cuando se usa internamente, mejora automáticamente la calidad de la sangre y, por lo tanto, ayuda a reequilibrar los otros componentes, como el colesterol y la glucosa reduce efectivamente el colesterol y el contenido total de triglicéridos mejora la función cardiovascular el extracto de aloe vera acelera el suministro de sangre y lo purifica al mismo tiempo esta sangre acelera el suministro de oxígeno a los órganos del cuerpo maximizando así su funcionalidad un estudio de 2011 muestra que el gel de aloe vera también puede prevenir el estrés oxidativo del miocardio enfermedades de las encías las enfermedades dentales y de las encías también pueden curarse con el aloe vera. Puedes probar este remedio natural en casa. Ponga un poco de polvo de aloe vera en su cepillo de dientes, luego cepille normalmente. El polvo de aloe vera calmará tus encías y curará cualquier tipo de infección o moretones. El jugo de aloe vera también puede ayudar a mantener las encías saludables. Simplemente haga gárgaras con el líquido alrededor de su boca antes de tragar. Además, trate de aumentar su ingesta de vitamina de ambas medidas serán suficientes para que sus encías vuelvan a estar en forma en unos pocos meses. Un estudio publicado en la revista Ethiopian Journal of Health Sciences confirma su uso como un enjuague bucal eficaz y su capacidad para curar la placa dental.